Hola, hoy quiero invitarte a que pasemos de la ansiedad a la calma, a que observemos cómo nuestra mente muchas veces se llena de un exceso de futuro con pensamientos atemorizantes acerca de lo que va a pasar. Y qué tal qué, y si esto no se da, y si no me llama, y empieza la mente a maquinar una cantidad de cosas que ni siquiera han ocurrido. Pero allí, es donde la mente empieza a enredarse con una cantidad de conflictos y de escenarios aterrorizantes que solo están ocurriendo en nuestro pensamiento. Mientras tanto, eso está generando un efecto en nuestra salud, en todas las células de nuestro cuerpo. El corazón empieza a palpitar más rápido, sientes que se te acorta la respiración y otra serie de síntomas y de señales que nos indican que es necesario volver a la calma. ¿Y cómo regresar a ese lugar de mayor calma. Primero, recuerda, las crisis son temporales esto también pasará esos momentos difíciles, esa noche oscura del alma ese instante donde no ves con claridad una solución a lo que está sucediendo también pasará es momentáneo es por un momento y en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad es donde es esencial amarte abrazarte cuidarte y recordarte que estás allí para ti, para darte el amor, la paciencia y la atención que necesitas en esos instantes en los que la mente suele alborotarse y enredarnos la vida. Por eso a la mente se le llama la loca de la casa cuando la dejamos suelta y no la entrenamos para poder enfocarla en pensamientos que nos aporten realmente a esa calma que queremos experimentar. Si en la noche despiertas y sientes ansiedad, sientes angustia, respira profundo. Cada vez que respiras regresas a la magia del momento presente, del aquí y el ahora. Puedes también respirar en tu corazón, siendo consciente como si inhalaras desde tu corazón, exhalaras desde tu corazón, en ese punto que nos ayuda a ir regresando a un lugar de mayor quietud. Y puedes utilizar frases, palabras que apoyan y aportan a que tu mente no divague por caminos y por senderos que sabemos que lo único que van a hacer es aumentar la sensación de preocupación y de angustia en esos momentos puedes decirte todo va a estar bien todo se está resolviendo para mi mayor bien y el de los demás confía estás protegida y a salvo estás segura suelta las preocupaciones descansa y en esos instantes es donde podemos ir regresando a una mayor tranquilidad, a una mayor calma interior. Puedes practicar también el instante sagrado. ¿Cuál es el instante sagrado? Es ese momento que tú dedicas para soltar cualquier preocupación angustia, ansiedad por un futuro o por un resultado, una, una solución que estás buscando, en ese momento respiras, sueltas, suelto y entrego a la inteligencia de la vida, a la divinidad, al amor universal, como tú quieras llamarle, le entrego esas preocupaciones, esos pensamientos de ese momento. Y cuando tú sueltas, lo que haces es que abres espacio para que una nueva visión pueda llegar a ti. En ese instante no estás buscando una solución determinada, porque muchas veces esa inteligencia de la vida tiene una solución para nosotros diferente a la que creemos que debe ser. Por eso en ese instante suelto y confío. Confío en que ocurrirá todo de acuerdo al orden divino en el momento indicado. Suelto y confío, y en ese instante hago un alto a esa mente que va a mil por hora con una cantidad de pensamientos, en ocasiones yéndose a recrear pasados que ya no existen, que ya no están, oyéndose a futuros y quedándose por allá horas y horas. En ese instante Respiras, suelto el pasado, suelto el futuro, me centro en este instante presente. Suelto y confío es una de las frases que más puede aportarte en esos momentos donde aparezca la angustia, donde aparezca la ansiedad. Liberas esos pensamientos, respiras y por un momento entras en un estado de gratitud y de bendecir todo lo que en tu vida valoras, aprecias. Cuando entras en ese estado de agradecer, en ese momento te olvidas de aquello por lo que te quejas, de aquello que falta, de aquello que creo que debería pasar, entro en un estado de gratitud. Y cuando agradeces, te centras en enumerar tus bendiciones. La gratitud es un imán para los milagros. En ese instante incluso puedes sentir cómo esa vibración de la gratitud abre un campo de posibilidades para que mejores, más abundantes eh, relaciones, experiencias lleguen a tu vida, lleguen a tu camino. Te centras en ese momento en agradecer. Y esa es la puerta a la abundancia, esa es la puerta para que la mente pueda ver nuevas posibilidades. Estás experimentando miedo, estás experimentando angustia, respiras, sueltas, suelto y confío. Entro en el corazón, entro en mi respiración, en el presente, agradezco, bendigo todas las personas, las experiencias que hacen parte de mi camino y empiezas también a decretar la vida, mi sendero está lleno de amor, de luz, de abundancia, de paz, de serenidad porque en el momento en el que la mente empieza a decir mi futuro es terrible, no hay oportunidades, no puedo, no soy capaz, esa es la realidad que estoy creando desde mi mente desordenada y desde mi mente llena de ideas que no me aportan y realmente no me están apoyando a ese ser que quiere expresarse, manifestarse, que quiere ver las cosas de una manera diferente. Por eso allí tu poder para decretar, el poder de tu voz es supremamente importante y lo utilizas para decretar cómo quieres realmente que sea tu vida y pones la intención porque no necesariamente cuando tú dices mi camino es un camino de luz, de abundancia, de amor y tú dices de pronto pero esa no es mi realidad en este momento, eso no es lo que estoy viviendo precisamente todo nace con un pensamiento, nace con una idea y con una intención antes de materializarse y manifestarse en el mundo físico. Por eso allí el foco de tu mente es clave, es esencial. Si sientes que estás atravesando por un momento de tormentas en tu vida, recuerda que las tormentas pasan para que llegue nuevamente el sol a brillar, a traer una nueva luz. Confía en que las tormentas son necesarias para poder despejar el camino y traernos una nueva visión. Agradece esos momentos difíciles que nos están mostrando aquellos espacios en nuestro interior o aquellas heridas de nuestra historia que están pendientes por ser sanadas y que podemos traer a nuestra conciencia para liberarlas y para llenarlas de más y más amor. Así que este camino de ir de la ansiedad a la calma es un camino que requiere esa decisión y esa perseverancia para enfocar la mente antes de acostarte, respira profundo. Céntrate en pensamientos que aportan a tu paz. Si sientes que en ese momento te estás alterando, respira profundo y puedes pedir a la inteligencia de la vida, a la divinidad que te acompañe y tú decretas. Todo se va resolviendo para mi mayor bien y el de los demás. Incluso puedes decir, de esto solo cosas buenas saldrán. Cuando hay una situación que te preocupa, puedes poner esa intención así no sepas exactamente cuál va a ser la cosa buena que va a salir de esa situación. Lo importante es que no dejes que tu mente te gobierne, sino que seas tú quien dirige ese timón, quien lleva tus pensamientos y quien cuida cada una de las ideas a las que les das poder, porque en lo que te enfocas aumenta. Y según la calidad de tus pensamientos, van a ser también las emociones que comienzas a experimentar en el día a día. Cuando te despiertes, coloca la intención de cómo quieres vivir ese día, en qué te quieres enfocar, qué quieres es centrar, que quieres emitir al campo, al campo energético que eres, al campo de la vida que te rodea y eso lo emites con cada pensamiento, con cada emoción, estás mandando un mensaje a ese campo que te rodea de acuerdo a aquel punto donde pones tu atención. Hoy la invitación es a que cuides ese maravilloso poder que tienes en tu mente, en tus pensamientos a que abraces y aceptes todas las emociones aún cuando aparecen como angustia como un exceso de futuro de querer planificar predecir controlar porque en muchos momentos no tenemos el control y lo único permanente es el cambio la naturaleza con sus ciclos sus inicios sus finales Trabajos que empiezan, que terminan, relaciones que inician, que terminan, momentos de la vida felices, otros menos felices. Vivimos en este camino de ciclos y resistirnos a los ciclos de la vida es lo que más sufrimiento nos genera. Y esos ciclos, aun cuando se cierran, es porque es un nuevo comienzo. Aún cuando hay un momento de dificultad, es porque también están nosotros esos recursos que necesitamos para seguir avanzando. En todo momento, recuerda, fluyo con los ciclos de la vida, cierro ciclos con amor y me abro a un nuevo y maravilloso momento de mi vida, así no sepas exactamente cómo va a ser. Suelta y confía. Cuando pones esa intención vas a ver cómo los milagros pueden manifestarse y cómo el camino se va mostrando paso a paso. Te deseo que todo esto ilumine tu camino y te aporte en ese viaje de pasar de la ansiedad a la calma y de entrenar muchísimo más nuestra mente, nuestros pensamientos y alinearnos con el amor, con la luz que realmente somos y que está guiando cada paso de nuestro sendero.